Los afiliados al Sindicato de Educación, la Ciencia y el Deporte desarrollan diversas actividades en Saludo al Día Internacional de los Trabajadores. Ellos ultiman detalles organizativos de la marcha por la unidad del pueblo. Una vez hecha la convocatoria el 5 de abril en las actividades a realizar por el, el Saludo del 1 de mayo, nosotros como, como estrategia, como forma de perfeccionar todos los programas que tenían que intervenir en que la educación avance. Eh, hicimos un programa general y lo fuimos de, distribuyendo por, por, por, por un sistema de trabajo que nos permitiera el control. Somos continuidad y seguiremos siendo firmes por la revolución cubana, firmes por este proceso que se vive y firmes porque somos de verdad los mejores. La secretaria general de este gremio se refirió a las acciones con la participación activa de educadores y estudiantes para los preparativos del venidero desfile. Como por ejemplo, trabajo voluntario, estimulación a los, a los mejores trabajadores, eh, vamos a reconocer los colectivos martianos, entregar medallas a Rafael Mendive, donaciones de sangre, trabajo voluntario, cambio de labor y todo eso va referido al primero de mayo. Decir también que los trabajadores del, del mismo sindicato se propuso que ante el primero de mayo cumplir con la. El aporte a la patria, el cual lo cumplió al 100%, logramos dar una tarea financiera más del 50% y todo eso es por dar un primero de mayo, lo mejor de nosotros. Iniciativas, preparación de la propaganda, embellecen los centros laborales y estudiantiles del territorio en espera de la celebración. Vilma Vilena Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.